Vamos, eh, está bueno, en directo ya estáis superprendidos Y lo agradezco de corazón, la verdad Incluso apoyando un juego indie como es Isaac ¿no? Gracias, para gracias a ti, me cago en la leche, Alan Ya me jodería Al Warzone, ¿cómo ha ido esos Warzone? ¿Oí alguna victoria eh, poderosa? Que yo siempre iba con lo mismo Un franco me pillaba y como una UCI así Está guapo, lo verdad Lo que pasa es que en Battlenet pues es eso Que me robaron la cuenta, como os he, os he dicho, de Battlenet Y me entristeció un poco, la verdad En plan, bueno, entristeció tilteado, Mejor dicho, en plan, joder, ¿por qué a mí, macho? Si tenía comprado el Overwatch, el Cold War y el Warzone y el Hearthstone Después de muchas temporadas Lo peor es que su comida favorita, eh, no se la come Algún tipo de problemilla tendrá y si, O sea, si el veterinario dice algún tipo de problema Que puede llegar a tener incluso en el intestino Que puede ser genético de cuando nace el perrete Pero al mismo tiempo, eh, campeón kinder Pues es algo que lo tiene que ver o diagnosticar de alguna forma u otra Pues un, una veterinario o un veterinario, que es jodido Y espero que no sea así, por supuesto porque son perros muy pequeños, o sea, coño, son pequeñísimos 49 monedas, esta, esta rang está flipante Y por supuesto espero que disfrutéis del directo Y me alegra saber que también haya ido eh, de putísima madre directo Alan y Polo Club, tío En tres días me vacunan, yo te lo prometo, campeón, nada, en dos días O sea, en dos días estamos ahí vacunados, a todas eh, A las 12 de la mañana tengo que ir, a las 12 y 20, perdón Dice que pinta eh, mala cara, es que eh, ayer estaban bien y hoy eh, mal Puede ser por eso, campeón, por la tristeza, o sea, no, yo no soy veterinario ni mucho menos, pero los animales sí que tienen un nivel de empatía bastante grande Y más cuando han nacido y están juntos todos, ¿no? Eh, literal, que pues puede pasar, o sea, puede pasar Como me tocó el dólar, gente, ¡ey! Casi me revienta la mosca esa de mierda, como me tocó el dólar voy a intentar abusar un poco eh, de lo que son los tiros eh, Ya que estamos eh, a full, <ríe> de las tres máquinas, obviamente es que el dólar te da 99 monedas y 99 tiradas en un arcade Oye, cuidado que aquí nos podemos llevar una de las guppies más poderosas de Isaac Que sería la Guppy fly Esa que te da corazones y bueno, te regenera un poco de vida Que no está bastante, o sea, está genial Yo la veo super open, gente Vale, de puta madre, dos llavecitas, tenemos 14 llaves, o sea, podemos abrir cualquier tipo de puerta también, es brutal. Lo único que, como ya sabéis, yo a los juegos de azar, pues no soy bueno, realmente, o sea, yo no soy bueno. Y cada vez que elijo una de las calaveras en la cual este, bueno, eh, bichito, traspero eh, me tramea, obviamente nunca la acierto. A no ser que sea ya por desgaste, de decir, bueno, aquí debe de salir. Pero es eso, soy malísimo. La verdad, bombas la necesitaría, de puta madre, o sea, del tirón, tío. Ese fuselaje, ¿cómo estamos, campeón? ¿Cómo fue la playita, por supuesto? Aunque puede llegar a estar todavía en la playa, ¿no? Realmente. Y Kinder también deseo eh, que mañana o cuando te den, eh, básicamente, cita en el veterinario, eh, se en tus perretes. Y vosotros sí que sois guapos, gachón, fuselaje, que incluso desde la playa, tío, te has quedado todo directo eh, desde el móvil de tu padre, tío, enchufado. Literal, muchísimas gracias, chavales. Ya sabéis que siempre a diario soy vosotros los protagonistas de cada directo y, por supuesto, eh, con quienes invierto todo mi tiempo... Eh, siempre, ¿no? O sea, 24-7 O sea, me encanta La verdad, me lo paso como un enano Y agradezco de corazón todos estos momentos Lo recordaremos con mucho cariño eh, Cuando sigamos desarrollando, ¿no? Esta trayectoria que tenemos en Twitch Tanto yo como todos nuestros compañeros aquí Que estoy súper ilusionado realmente O sea, tengo, no sé, un montón de ganas Es la polla, es la pollísima. O sea, tengo unas una ganas increíbles eh, Vale, me quito un poquito de vida eh, Pillo medio corazón por aquí Hago un poquito... Perdón por haberme parado en este Ya me entendéis, arcade Pero me merece la pena realmente Aunque tengo pocas bombas Puedo llegar a... Eh... A intentar pillar eh, la Guppy Fly La Guppy Fly sería eh, Super awesome. Del tirón, dos llavecitas Tenemos 16, lo que pasa es que ya se está over muchísimo a esa que aquí, tío Necesito ya que me salga Ese objeto, o sea, no dinero, ni bombas, ni llaves eh, La Guppy Vale, del tirón, eh, me parece increíble Que me das llaves, vale, no necesito llaves Pero eh, no way cuando me toca el billete de dólares, es más que obvio que hago este tipo de cosas porque sale bastante rentable y bueno, ya hay que aprovechar la ran ¿no? También le metí monedas para desbloquear uno de los challenge que es bastante complicado que hay que meterle eh, en el banco, ¿verdad? ¿no? Hay como un banco en la ESA que aquí en una de las salas en las cuales de, le debemos de, de meter 100 monedas, es una locura Que obviamente yo supongo que lo haremos a la larga no pillo el objeto de abajo de la puerta que acabo de abrir Porque es lo de puntería y eso hace que tenga como un joystick En el cual, eh, bueno, ya me entendéis, lo guío yo Es un poco complicado, la verdad Yo no soy jugador tan paciente eh, Que va básicamente pues así, ¿no? Eh, bomba por in, in, in. Vale, iba a decir quizás eh, corazón gris Pero no, no, no tiene por qué No tiene por qué dármelo, pero voy a intentarlo Porque un corazón gris ahora mismo renta no me da nada, obviamente voy a regenerar el corazón que hemos perdido eh, Por si las moscas Porque tenemos la biblia, eh, si tenemos la biblia Tenemos un perd bastante fuerte Porque el final boss, obviamente, de que en este caso Pues sería mamá, ¿no? Y el corazón de mamá Y el demonio, ¿no? Me cago en la leche Entonces, pues vamos a utilizar la RAM de la biblia A full Ya sabéis, y demás que es una de las RAM más potentes De, de toda Isaac, que hey, Hijo de puta de toda esa, que sinceramente es muy simpática, porque te puede llegar a saltar ese tipo de dos fases que tiene eh, en el final del juego, ¿no? Eh, para poder desbloquear un final nuevo, que ya sabéis que en esa que hay, bueno, millones de finales. Ah, es verdad, y tengo la aureola que bueno, aparentemente creo que está rota. Está rota, gente, aparentemente. Aunque no sé muy bien, no me dio tiempo de saber qué es lo que hacía, ¿no? Ah, uh, me acaba de quitar un corazón así en By the Face. XD. <risa> <risa> me caga la leche. ¿Esto qué es? Le doy. ¡Uh! ¿Telepisis? No, mierda. Joder, me acaba de teletransportar a un sitio bastante jodido. ¡Ah! Estos bichos son de los que más me matan, obviamente. Residual. Porque tiene un ataque muy potente y son muy rápidos cargando el golpe. Una pregunta, si usas la biblia de contra mamá ¿qué te, te da? Te dan los mismos objetos, lo único, eh, fan cero tú, campeón, que, que la matas instant kill. Muere del tirón. Entonces puedes seguir con la run y no la debo de cagar esta vez cuando lleguemos a mamá porque tengo que seguir por la sala del demonio. En vez de salir y ver el final, tengo que seguir por la sala del demonio para que veáis la tercera fase que tendría isaac ¿no? Sin problema, campeón, kinder, ya me jodería. Sin problema, y la verdad es que eh, lo siento muchísimo eh, que estén las perricas así, me cago en la leche. I need power ¡Diu! Increíble O sea, porque literal son perros, coño Y, y el cariño, ¿no? Eh, que se le a los animales es increíble O sea, es increíbleísimo Y, y o sea, literal eh, Fan tú. tú Y voy a intentar llegar a mamá O sea, por eso me he metido en la un poquito antes eh, Por si las moscas Pero me he metido antes por lo mismo O sea, realmente porque eh, me, me cundía Boss Aquí tenemos a mamá A observarlo, ¿eh? Mira, mira, mira, mira Nice Nice, bro Nice job Nice job, bro Increíble, aquí lo tenéis One choteada, es verdad Ayer me aplané muchísimo el camino, por supuesto en esta Rank que estáis viendo hoy, me aplané muchísimo eh, Si recordáis me quedé súper pillado O sea, bueno, pillado, picado mejor dicho En plan, tengo que hacérmelo, tengo que hacérmelo Tengo que llegar allí, porque sabía que hoy lo iba a jugar Vamos a ver si nos sale bien, tenemos que ca Uh, ¿qué? No entiendo chetada, ¿no? Sí, para mí es una chetada es el... pero antes no estaba tan cheta ¿eh? Fan tú. lo que pasa es que en este DLC nuevo que sacaron de Isaac, eh, bueno está roto, ¿no? Lo siguiente, la verdad, igual que cuando te toca Lion, Lion lo que hace es que destruye todas las rocas eso te facilita muchísimos bosses que a la larga dan mucho por culo, la verdad, porque se mueven entre eh, lugares pequeñitos y eso hace que, bueno, no puedas llegar a deletearlos de ninguna fucking manera, es complicado lo único malo es que puedo eh... bueno, la puedo piciar, porque con la Biblia también puedes llegar a volar pero no es recomendable utilizarlo contra voces así que no sean o oh, mierda que no sean mamá porque no las afecta eso es lo único malo que vas a ir con una build que solo es para dos voces en concreto de lo que sería el modo lineal de Isaac, ¿no? Pero está, hostia, pero está genial, la verdad. Yo mmm, creo que es uno de los objetos que más disfruto Junto con las mmm, gafas de rayos X, que lo que hace en este caso es descifrarte la sala, joder, que cagada, la sala oculta que hay en Isaac. Acabo de cagarla, bueno, a niveles estratosféricos Pero creo que aquí había corazones, creo eh, Vale, hay un corazón aquí Me renta muchísimo, creo que llego Crucemos los dedos, llego de puta madre mm, Abajo había otro, ah, había dos Mira, pues del tinón La sala del cubo, además siempre me lo dice eh, Papá, no la cagues, lo que tienes que hacer es no pisar el suelo Así que esta vez voy a quedarme Exento, en este caso, Dios, ¿dónde está esto? Increíble, me voy a quedar exento de entrar En la sala roja, porque Bueno, ya me entendéis, es un poco complicado Creo que esto es Limón Perty, putada Iba a decir Perse Up que, po ¡Diu! que podría llegar a ser, ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale. Uf, Es que estas arañas son súper aleatorias Porque pueden obtener una velocidad que te cagas encima Dices, ¿qué cojones pasa aquí, bro? Me viene este, esta fucking araña demoníaca A la velocidad de la luz, que puede llegar a pasar Puede llegar a pasar, pero tengo uno, un, Ahora mismo una build de Perse eh, buena, no, lo siguiente, es increíble Junto con la Biblia, eh, tengo una Mr. Dolly Tengo la Aureola, tengo la grapadora Tengo lo de HP Up Voy mamadísimo eh, Sobre todo lo digo porque me, A lo largo de toda la partida Con el billete de dólar He podido de llegar a, a acceder a cualquier tipo de cosas Que es la caña, la verdad Muchas gracias también por apreciar Y quedaros eh, no solo en los juegos competitivos Sino también en los juegos eh, como AESAC, ¿no? De forma lineal Un juego también de, de 200 dQ Y de error y corrección Error y corrección todo el rato eh, Me renta y no me renta Me rentaría si supiese Que nada, o sea, la he cagado Putada, Ah. Os iba a decir si supiese que estos pinchos los puedo llegar a deletear. Pero utilizaría la Biblia incluso. Inclusive, inclusive para eh, poder llegar a estar machetos. Uf, eh, literal. Eh, what? Vale, eh, esta sala pues sería de mierda. Literalmente una cagada. Y eh, la sala del dado, es lo único que nos queda. O sea, la sala del dado es lo único que nos queda, no me jodas. O sea, literal, ¿en serio? ¿Ah? Ah no no no vale pero abajo me ha asustado es que bueno y malo te da objetos pero al mismo tiempo si sale una tirada extraña puedes llegar a repetir todo el nivel entero y la verdad es que no me renta no me renta para nada este bicho supongo que lo de lo deletearé eh, la distancia va, va, va, tengo mucho damage no me rentaría acercarme eh, esta raga está saliendo polluísima no me dará nada no de moon de moon me teletransporta a una sala secreta vale mm, entre comillas se supone que no me debería hacer mucho daño aunque me ha quitado una vida Es una cagada porque solo te da moneda, Pero bueno, no obstante, me ha dado un corazón, se ha regenerado No bad, bros Vamos a darle, eh... What? Dios, qué bateo, es que esta rank... Uh, es que... No me he dado cuenta Vale, vale, vale Voy a intentarlo, a ver qué pasa O sea, solo por curiosidad Lo que debo de hacer... Hostia Qué cabrones, tío O sea, me lo ponen en el sitio más indicado Vale, no tengo que pisar eso Joder, eh, la, re eh, la receta vale 80 euros, lol Y la consulta 30 Y no tenemos normal campeón, kinder Es mucho dinero O sea, ni de coña me llevo de bien, Ni de coña, muchísimo dinero, leñe O sea, literal, se pasan mucho mm, Es que joder, tampoco es como para dejar que el animal... Ya me entendéis, eh, fallezca ni mucho menos Pero supongo que si rebajasen Un poquito más los precios eh, En este caso, podrían llegar a acceder A muchos más clientes, ¿no? Y también, por supuesto, a salvar más vidas de animales, ¿no? O sea, pienso, la verdad Pero vamos, el ser humano es incomprensible Aunque estemos en estos tiempos de O sea, en estos tiempos de Ya me entendéis, de, de COVID, de la muerte Pero joder Jodido, a ver, este bicho eh, Tampoco me rentaba hacerle nada lo malo son estos bichos extraños que si le partimos el, condor, el cordón umbilical este... Bueno, Dios. Bueno, me ha jodido al máximo, exponente. Ahora sí que sí. Eh. Vale, me llevo esto. Rangue up. Papá estoy triste, eh, me voy a Dios. Campeón. Eh, tam, cuenta, por supuesto, con nosotros siempre. Eh, ya sabes y demás que estamos aquí para todo. O sea, ya, ya me jodería. O sea, ojalá me sobrase el dinero, eh, como para decir, toma, pum, eh, y salvas al perrete. O sea, salváis a los perros. Que es mucho, o sea, 80 euros la receta. Se pasa un huevo. Estoy seguro que hay una solución a todo esto campeón kinder O sea, nunca tiréis la toalla Conforme, conforme o sea, con, eh, a, respecto a algo Mejor dicho, o sea, literal, nunca tiréis la toalla Me cago en la leche Mejorate y por supuesto siempre piensa que Aquí no solo tienes a un streamer, tienes una comunidad entera Y la verdad es que todos sois eh, buenísimas personas Y a diario estáis eh, dando una amor increíble Y por supuesto demostrando eh, quiénes sois, ¿no? Eso no todo el mundo lo hace, siempre tenerlo en cuenta Por supuesto hay gente que se muestra de otra manera y ya, no sé, al cabo del tiempo te das cuenta de que es de otra, ¿no? Increíble. Pero vosotros desde Sainz Science Minuto 1, 0, eh, mejor dicho, siempre habéis estado aprendido con nosotros. Literal, y se agradece muchísimo. La influencia, por supuesto, siempre de. ¡Wey! Dejarnos ¡Oh! De Hanno Pro, por supuesto. De Chiyue, de Admega, de Jota, de Sarai, la polla, de Alan, eh, o sea, literal. La cañísima. ey, ey! Dios, ¿eso qué es? Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale No, güey, qué paranoia Y esto Cerebrines, eh, lol no, no quiero saber si piso esto, que es lo que me dará Cora... Uh, tir sap! de puta madre Dios, y dos corazones de crisis Increíble, increíble O sea, eh, GG Elevado al máximo A la máxima potencia Pero GG O sea, GG Vamos, eh, de una a mamá. bueno, el corazón de mamá Que le vamos a hacer run, eh, Biblia Y de una es que vamos a hacernos un final de Isaac Pero esta vez voy a seguir hacia adelante Para, bueno, eh, arriesgarnos, no un poco Ya que llevamos una buena run eh, Para que veáis eh, lo que es, eh, hostia El final boss de verdad de Isaac Que es mucho más complicado de lo que parece todo O sea, el corazón de mamá y mamá no es nada en comparación Con el Azazel ese, que es un demonio Uf, ahí voy a morir, ojo, eh, macho O sea, dos Wonderlands, bro o sea, menos mal que tenemos esto que es increíblemente, bueno, potente, porque desplaza al enemigo. Entonces, eso hace que, que no se tengamos. ¡Uy! ¡Bro, guachín! ¡Para la moción, pelotudo! ¡Madre mía! ¡Increíble! el perro guatón! Necesito corazones eh, ayer. Rísimo. Vale, <risa> no digo nada. Estos bichos son fáciles si no le partís el dos este extraño que lleva eh, y no salen detrás vuestras como eh, un pequeño némesis extraño. Vale, me acabo de meter en una sala que eh, me va a costar la vida eh, Lo estoy viendo venir uh, Menos mal que tengo mucho damage, increíble Uf, Voy cheto, eh. eso es lo que hace que vaya seguro En la run, ¿cómo salgo yo de aquí, bro? Vale, ok Joder, hijos de puta Estaba desesperando, tío, increíble Bueno, por medio corazón me renta bastante Pero al mismo tiempo me queda un poco loco Vale, hacemos focus en esto eh, Increíble, me han quitado medio corazón, nice ¿Me matará la curiosidad siempre que llevo De explorar las cosas? Eh, ¡Lol! Pues sí, sí que me matará, me voy Madre mía, sin comentarios gente eh, La puedo cagar, bueno, de forma excepcional Voy a por el final boss, a por el corazón de mamá eh, Porque me voy a cargar la RAM. Lo, lo estoy viendo venir eh, Altamente tilt, altamente posible Hell up, de, de puta madre Gente, corazón de mamá ¡Isaac! Y hacemos... ¡Pam! Y aquí es muy importante Es muy importante no entrar aquí Ah, pues no, no podemos seguirlo, gente. Pues la hemos cagado. O sea, si nos hubiese dado, si nos hubiese dado una sala eh, del demonio, lo hubiésemos conseguido. Pues bueno, os presento un final alternativo eh, para que lo goceis de Isaac. Vamos a ver qué es lo que sale en este final. Isaac mamado, con la Biblia, se, se venía. Vamos a verlo. Qué guapo. Otro final. Creo que llevamos ya cinco este mes, ¿eh? O sea, literal. Bueno, y, y alguno más que otro, ¿eh? A ver qué es el objeto que hay en el cofre. Hmm, sorpréndeme a Isaac. Sorprende. ¡Lul! ¿En serio? ¿En serio? La acaba de meter mamá un guantazo en la face a Isaac y lo ha metido de una ahí. <ríe> Qué puta locura, tío.